¡Familia! Llegó el momento que os estabais inspirando, que es que os presente en vivo y en directo a la pareja que me acompaña a mí, o que le acompaño yo, o que nos acompañamos los dos, o que nos vamos a dar palos hasta reventar. ¡Señorita Mónica Calderón! ¡Fuerte aplauso! ¿Qué, eh, ¿qué pasa, Señoras y señores, les presento a la campeona... Colombiana. Y ahora voy a intentar incorporar palabras colombianas y tú me dices si vamos bien o no. Vale. Y berraca. Sí, berraco. Berraca es como fuerte, ¿no? Ajá. Bien. Y berraca, Mónica Calderón, más conocida en Instagram como arroba money cycling. Money cycling. Vamos para allá. Eso. Aplauso fuerte. A ver, dígame, señorita Berraca, sí. ¿cómo va de patas? A fuego con moni nos conocimos en la leyenda del dorado que joder todos los que digáis no la titan es una carrera muy dura para, para algún tipo de corredores seguro porque a quien le afecte mucho el calor al quien mentalmente el tema de no ver que se acaba el desierto a quien de repente las dunas le afecten mucho, a quien sea muy malo en navegación. Claro, si sumas todo, luego además estás en un país donde es muy fácil tener una intoxicación de por agua o por alguna cosa no, lavada mente. o algún alimento o incluso algún virus o alguna cosa, pues todo suma, ¿no? Entonces, a quien esto le, le, le merma mucho, para esa persona sí que será la carrera más dura del mundo, pero os comentaba antes que yo conocí a Mónica Calderón en la que para mí hasta la fecha sí que es la que creo que es la carrera más dura al menos que haya hecho yo en todo el mundo. las condiciones son diferentes son muy muy físicas pues el terreno es muy agresivo eh, digamos que la temperatura no afecta tanto como acá pero si sí es un subir todo el día y bajadas técnicas porque fueron técnicas el pantano el lodo el caminar todo eso lluvia uf, lluvia no demasiado subir a 4.000 metros 4.700 se subió la última Cu la última a ah, 4.700 Hasta el tope del... Del nevado las dos veces que fui yo sí, subíamos claro. hasta 4.2 Sí, hasta el último campamento Pero ahora hasta 4.7 Sí, o sea, era tan duro porque... Claro, ya no tienes oxígeno, entonces ya como que... Ya ni piensas bien Entonces habían partes como una arena Que había que bajarse Porque era imposible pedalear Y era como... Te bajas de la bici como si la arena... La tierra te succionara uno trataba de avanzar y la respiración, la frecuencia cardíaca. Aquí empieza la subida ya. Todo el mundo abrigado. Un silencio sepulcral, como respetándose unos a otros. Y la emoción de las grandes ocasiones, de cuando sabes que vas a hacer algo gordo y no sabes cómo, pero tu corazón ya lo va anticipando. Hoy empezamos a 2.000 en el desierto qué te da más miedo o, o más miedo o más respeto digamos o sea, mira yo he estado leyendo he estado hablando con personas que han venido y preguntando pues como para no pagar las primiparadas pues y, y cosas que no que no sé en absoluto de correr en el desierto hay cosas técnicas que uno ya sabe pero pues correr en el desierto es otro nivel y sabes que me han dicho mucho no lo de la cremita. ¿Qué pasa? No, no, no, no. Demasiado... Uy, ¿qué estás haciendo? No, no, no. ¿Pero qué Pero, no frío, Pero si estáis, no estáis haciendo vosotros tío. igual, coño... No. Pero ya no, que... No, no. Te estás disfrutando... Pero, a ver, perraca, si te si pones... Te estás disfrutando ah, como una perraca. <risa> ¿Para qué sufrirlo pudiendo disfrutarlo? Ay, ay. Y pues el calor, he soportado cal eh, temperaturas fuertes pero no por encima de 40. Puta titan de familia. Que hemos pasado ya los tres primeros días. Parecía que mentalmente al empezar el cuarto ya empezaríamos a descontar. El tercero es el día en el que se había retirado Alex el año pasado. Y hoy cuando parece que empiezas a restar días, una caída, hostia, tal, no sé qué, te recuperas la caída y empieza el sol, empieza el calor. El calor, el desierto, de repente mirar y decir... Hostia, bueno, que este es otro tema, que es el tema psicológico Psicológicamente, cuando, por ejemplo, en, en, en la leyenda Hostia, los paisajes son increíbles De repente subes y ves eh, o un pueblo o el monte Estos son 4100 metros Claro, aquí de repente es todo lo contrario También son paisajes increíbles pero entendiendo paisajes increíbles como de repente mirar y decir hostia, se ve una recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y la recta y quizá llevas tres horas peleando y dices hostia y la recta y la recta y la recta sientes que avanzas tanto. Claro. Sobre todo eso, la parte de no beber agua del grifo, uh -huh. de vigilar mucho. A veces pasa, o sea, lo, no vamos a encontrar nada de barro. Pero si por cualquier cosa pasáramos el típico río que, que pasas con las ruedas tal no sé qué y se te moja el botellín y tal, pues lo típico. Hostia, intentar sí. ni de coña luego mmm, limpiar bien el botellín porque muchas veces pillas ahí la... Claro, es en mountain bike es muy, muy común que pase eso. No sé si recuerdas que en Leyenda pasó en una, en una carrera en la que nos conocimos, que llovió mucho, y pasamos por en medio de un túnel con un blodo de azal, que yo creo que casi la mitad de la carrera se enfermó del estómago. Impresionante. Pues, uno lo piensa, pero a veces vas como tan... Pues con tanta sed y que no tienes de la mano nada que tomas y ahí cometes el error más grande. Miedos todos tenemos, pero hay que enfrentarlos y hay que ver qué pasa. Yo vengo a vivir esa experiencia y sé que va a ser muy bacano. O sea, sé que va a ser diferente y sé que, que no la vamos a, a gozar demasiado. Entonces, bueno, ya que sea que venga esa carrera, vamos con toda. Vamos a estar... Eh... Haciendo la retransmisión de toda la carrera, cada día más o menos, vosotros entráis a las 2 del mediodía, más o menos al horario que estamos aquí habitual, y de 2 de la tarde a 8, o 9 más o menos, vais a ver toda la carrera entera, íntegra y con la retransmisión y todo, que lo vais a flipar. Señorita, Señor. no, a ver, vamos a tener por delante uh, muchos días muchos kilómetros, muchas horas, eh, muchas etapas, incluso muchos momentos, porque está la propia etapa en sí, el campamento, el momento del desayuno, el momento de la comida, el momento, de la, o sea, vamos a estar en muchas circunstancias muy distintas. Algunas serán más duras en el sentido de lo que decíamos de joder, sí. de sufrir. Otras van a ser más divertidas, otras serán más de, pues que se calle este ya que, pues, silencio, eh, tal, pero en general creo que nos lo vamos a pasar muy bien y va a estar bien chévere, decís, bien, bacano, bien chévere. bacano, va a estar bien bacano.